Eh, en el menú, bueno, hay alguien que está compartiendo pantalla, eh, que no sé quién es. Y vamos a hacer algo acá. Eh, buenos, día, bueno, buenos días, eh, silencié el micrófono de todos, para que tengan una visión eh, más grande de todos. Eh, arriba, en la parte superior derecha... Eh, aparecen dos botoncitos y una dice eh, dejar como, como que aparezca la tía de la planta. Les pido por favor que los que se incorporen eh, si, eh, silencien eh, y que cuando quieran cuando quieran decir algo activen el micrófono para que nos acople. Eh, así que bueno, primero eh, buenos días, gracias por, por, por tan masiva participación. Eh, eh, le, lo dejo con, con Marcelo, que fue el, el, uno de los organiza o el, el organizador de todo esto, así que, bueno, eh, y después de eso comenzamos. Eh, activa el micrófono. Ahí sí. Gracias Jorge, gracias a todos por, por conectarse, tenemos una gran concurrencia, y se van a ir sumando la gente, los colegas, en, en, durante el, el, la jornada, pero... Eh, darle la bienvenida en, en general a todos y a todas eh, por acudir a este espacio. Eh, esto siempre en el marco de la, de la asesoría que estamos haciendo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, además de las plataformas que, te, que tiene el Aprendo en Línea, que ustedes ya están trabajando mucho, lo, lo mismo que tenemos a, a, a, a, por la, la UCE, la página de currículum en línea, eh, donde hay herramientas, que les pueden servir en estos días, que de, tanto, de tanto ajetreo en, en términos tecnológicos. Y así llegamos a, a este ofrecimiento que nos hace mi amigo y colega Jorge Gaona, eh, él, él es académico de la Universidad, de la Universidad Académica de Cristiano en Santiago. Y a raíz de que, de esta necesidad que se ha generado en, en apoyo en, en apoyo Específicamente para la red de profesores de Matemática, que, que, que lidero yo en el DEPROC de Valparaíso. Un saludo para ellos y para ellas, a nuestros colegas directores y equipos directivos de Villa Alemana, de la red de Villa Alemana de particulares mencionados, y todo el resto que se ha ido sumando por invitaciones, eh, se, se ha ido eh, eh, casi como, el, como, como este virus, que exponencialmente ha crecido esta, esta, este llamado. Así que bienvenidos, bienvenidas a todas. Este, este foco va a tener, esta capacitación que nos ofrece Jorge Gaona, eh, tiene un, un, un principio desde lo técnico-tecnológico, es decir, cómo nosotros utilizamos diversas herramientas. Él lo va a explicar mejor que yo. Y además, vamos a, eh, a darle un enfoque didáctico-pedagógico que para nosotros es fundamental en este momento. Porque una cosa es tener las plataformas y disponer de los, los Word, los PDF ahí, pero otra cosa es potenciar ese trabajo eh, a la luz de las necesidades que hoy día tenemos. Eh, muchos de ustedes están en estaban en los diagnósticos cuando esto, esto ocurrió, así que debemos y necesitamos avanzar como, como sistema hacia los aprendizajes, mejores aprendizajes. Y en eso Jorge nos va a ayudar y ahí eh, se si van surgiendo ideas, se si van surgiendo otros mecanismos. La idea es que nos vayamos alimentando y retroalimentando en este proceso. Así que gracias a todos por participar y los dejo con... Nuestro querido amigo Jorge, que nos va a ayudar en este proceso. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Marcelo. Eh, bueno, de nuevo, buenos días y gracias a todos por participar. Les cuento un menos de qué se trata es, es, es esto, que esta invitación, que me imagino que también de ustedes deben de decir qué, qué significa esta cuestión. Eh, así como me imagino que ustedes eh, yo también en, en, en la universidad de trabajo eh, estamos viviendo un, un proceso de virtualización obligada eh, dada la contingencia eh, y bueno eh, particularmente yo hace bastante años trabajo en desarrollo de sistemas de evaluación en línea para matemáticas ese, ese ha sido mi foco entonces he tenido bastante cercanía con el, con el mundo digital eh, y eh, a propósito de todo lo que está pasando, eh, en la universidad eh, a mí y al equipo con el que trabajo nos encomendaron apoyar el proceso de virtualización. Eh, y conversando con amigos me di cuenta que finalmente estamos todos eh, en busca de herramientas. Eh, y en base a esto yo le propuse a Marcelo, mira, ya sabéis que yo hice esta misma sesión que estoy haciendo con ustedes, yo la hice el otro día con amigos y colegas de, principalmente de matemáticas. Eh, y se lo ofrecí para, para profesores de colegio porque se inscribieron muchas personas, de hecho yo pensé que iba a ser con un par de amigos y se inscribieron un montón de personas que de hecho tuvimos que dejar fuera bastante, entonces le ofrecí a Marcelo una eh, particular para los profesores de, de su red. Eh, yo lo que hice desde, el, desde que comenzó esto hasta, hasta hoy día fue de partida eh, contactar a gente que trabaja en, eh, en educación online hace tiempo, para preguntarles cuáles eran las herramientas que ellos recomendaban más adecuadas para distintos, distintas cosas. Y particularmente con el tema de las videollamadas, eh, surgió Zoom de distintas fuentes. Eh, y bueno, eh, una, de la, una de las principales características que tiene Zoom es la posibilidad de conectar mucha gente al mismo tiempo y que esto eh, no, sea, no se caiga. Entonces, por ejemplo, en este momento hay 71 personas conectadas, eh, muchas de ellas con las cámaras activadas y de hecho los otros podrían activar la cámara eh, como les dije delante poniendo el mouse en la parte inferior izquierda el segundo icono de izquierda a derecha aparece una camarita y así podrían activar su cámara eh, y así podríamos eh, vernos eh, y eh, entonces lo primero, la primera parte de, de, de esta capacitación es, va a ser eh, cómo se usa esta herramienta Zoom eh, ¿qué, co qué cosas permite hacer. Yo estoy haciendo dos cosas. Por una parte, les voy a contar algunas cosas para que ustedes las vean en, en modo alumno, pero en paralelo yo estoy grabando todo esto. Entonces, después yo se los puedo compartir, el video, eh, y, por ejemplo, ustedes van a ver lo que yo veo en pantalla que no es lo mismo que ustedes ven en pantalla. Porque yo tengo el, eh, una visión de anfitrión con un menú específico y ustedes tienen una visión, en este caso de oyentes con otro menú que tiene, eh, eh, tiene algunas opciones menos, ¿ya? Entonces, eh, bueno, de partida, eh, no son, nuestros cursos no son tan grandes, no son, eh, creo, eh, a, sí, hasta donde yo recuerdo, en la escuela los cursos son de máximo 45 estudiantes, y puede que menos, entonces no, no tendríamos tantos conectados, pero ya el hecho de que este sistema aguante... Eh, muchos, muchas personas conectadas al mismo tiempo es algo bueno. Ahora, todo esto es en el marco de que sabemos que hay, hay personas que no tienen buena conexión a internet, incluso que no tienen eh, computadores, eh, y entonces, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, a través de esta herramienta intentar humanizar un poco este proceso de virtualización, eh, y también, por ejemplo, grabarlo, grabar una clase de tal forma de que una vez que eh, si hay algún estudiante que no se puede conectar, porque ya sea por, por imposibilidad técnica, o por horario, etcétera, etcétera, después puede acceder al video y poder acceder a, a esa clase y ojalá ver a sus compañeros y que le sea atractivo intentar conectarse para una próxima vez a la clase. Eh, el, eh, una, esta herramienta permite varias cosas. Me imagino que algunos de ustedes deberán conocer Hangout de Google, que es para hacer videollamadas. Es bastante similar, eh, o sea, si ustedes tienen Gmail, el Gmail permite hacer videollamadas, como una especie de Skype. De hecho, Skype, eh, el Hangout de Gmail, permite hacer videollamadas. La gran diferencia está en la cantidad de, de conectados que, que se puede tener. Entonces, eh, en este caso, eh, Zoom es la, el que permite mayor cantidad de conectados de manera estable, entonces eso es un punto a favor de Zoom. Zoom tiene una versión gratuita y otra de pago. En la, versión, la gran diferencia entre la versión gratuita y la de pago es que eh, la versión gratuita, las sesiones son hasta de 40 minutos, entonces uno tiene que parar y después recomenzar otra sesión. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con los estudiantes. Y la gratuita es ilimitada. Otra diferencia tiene que ver con que eh, en la versión eh, gratuita eh, uno puede grabar el video de forma local, es decir, hacia el computador, y después uno que grabe ese video, uno tiene que subirlo a algún lado para poder compartirlo, porque si uno envía ese archivo es, es pesado. Entonces, por ejemplo, la recomendación ahí es que cuando una vez que uno tenga el archivo, por ejemplo, hacerse un canal de YouTube y subirlo a YouTube de tal manera de no gastar espacio en el disco propio. Eh, de tal manera después de compartir solamente el enlace o incrustar, eh, incrustar ese video. Por ejemplo, si ustedes graban la clase. Porque, claro, si, si pensamos que esto va a durar, esto va a generar muchas clases, eh, y esto en tres clases ya van a llenar su disco con estos videos. Entonces, para que no llenen su disco, lo pueden grabar en forma local, subirlo a YouTube, y después borran ese video y les queda espacio para la siguiente. La versión de pago, que, que es la que yo adquirí para, para conocer bien las opciones que tenía Zoom, eh, permite que esa grabación se haga automáticamente en la nube y después lo único que uno comparte con, los, con las personas, con los estudiantes es el enlace. ¿ya? Otra de las posibilidades que, puede, que se puede hacer acá es compartir pantalla. Entonces, eh, eh, a modo de ejemplo, eh, les voy a, voy a abrir un, una presentación que tenga por ahí. Me dan un segundo para buscar. Eh, poco suena, voy a silenciar, ah, eso que está sonando. Estoy buscando, denme, denme un segundo. Jorge, perdona. ¿Sí? ¿Cuánto dinero te salió el, el de pago? Sale como 20 dólares mensuales. Eh. Y eh, eso es lo, que, es, lo, es lo que me gusta a mí. ¿Ya? Y básicamente esa es la diferencia, que es la grabación las automáticas, y en la automáticas automática y la limitación del tiempo de la clase. En el resto, eh, todo lo que el resto que he probado es bastante similar. Entonces, supongamos que ustedes estaban haciendo una clase y ustedes prepararon una, un PPT para presentarlo a los estudiantes, entonces uno de, una de las cosas que uno puede hacer es compartir pantalla. En el video que yo les voy a eh, mostrar... Ustedes van a ver el menú que yo tengo y de dónde presionan para compartir pantalla. Hay un botoncito que de hecho ustedes también lo tienen que dice compartir pantalla. Eh, aquí les aparecen varias opciones y una de ellas es, eh, por ejemplo, el, elegir una ventana específica y yo la que, es la que voy a compartir ahora. Entonces ustedes ahora están viendo una presentación, ¿cierto? ¿Ven la presentación? Sí, yo la veo. Entonces, uno podría estar aquí explicando algo y empezar a pasar las diapositivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es una de las opciones que uno tiene. ¿Ya? Uh -huh. eh, y, y otra de las posibilidades es que, eh, por ejemplo, eh, uno puede anotar. Entonces, aquí uno podría, qué sé yo, subrayar esto y decir, mira, fíjate en esto, que es súper importante, y no sé qué. ¿Ya? Entonces, es, eh, esa, eh, eso que se raya es sobre... Eh, la pantalla, ¿ya? entonces después eh, uno puede hacer un poco más interactivo el trabajo con el tema de, de, de una presentación. ¿ya? Ahora, más allá de lo técnico, una de las cosas importantes es que eh, ustedes, si están haciendo una clase en vivo, intenten interactuar eh, con los estudiantes. Ahora, como ustedes son eh, muchos, no les voy a pedir que cada uno dé una opinión acerca de algo porque se vuelve infinito el tiempo que haríamos en eso, pero por ejemplo, eh, hasta este punto yo podría consultar si alguien tiene una duda específica. Entonces, el que tenga, la persona que tenga una duda específica podría hacerla ahora para continuar con, con, con la siguiente opción que se, que se puede utilizar aquí en Zoom. No sé si alguien tiene alguna duda. No hay dudas, dudas. Jorge, ¿verdad? sí. Eh, Hola. Tú llegaste a esta pantalla, es tu menú, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ¿cómo llegó yo a ese, a ese lugar? Eh, bueno, en caso cuando... que tuviera el archivo, ponte que lo tuviera en ¿Eh? mi computador. ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo cómo hago esta este enlace y cómo dejo eso en la pantalla? Ya, eh, bueno. ¿El eh, sí, sí, el, el proceso es el siguiente. El... En el menú de, que hay de Zoom, eh, hay una, un botón que se, que se llama Compartir pantalla, eh, y que cuando uno, después que uno comparte pantalla se llama Nueva función, que en este momento eh, lo estoy activando. En el video que ustedes van a ver, van a tener acceso a él, pero ustedes en este momento no lo ven, ¿cierto? Ven solamente el, el, la diapositiva. Está tu imagen y la diapositiva arriba. y Entonces yo, en mi, en mi opción de anfitrión, y tengo acceso a un menú que dice nueva función. Que de hecho, ustedes lo tienen como grabar, o sea, compartir pantalla. Ya. Y después de eso, en el mismo menú hay, uno, hay un botón que está más hacia la derecha que se llama anotar. De hecho, ustedes en este momento podrían rayar sobre el, eh, la diapositiva. Entonces, presionen anotar y, y rayen lo que quieran aquí en esta diapositiva que está aquí en No logro encontrar el botón Yo tampoco anotar. Yo solamente veo la. La diapositiva, pero nada más. Ni siquiera ¿Ustedes, veo... Ustedes cuando van con el puntero, no. arriba aparece un ID y un botoncito rojo, ¿cierto? Que dice Deja de. Ah. Y ahí cuando ustedes se paran ahí, se despliega un menú. Y en ese menú aparece la opción Anotar. No, no me sale nada. No, eh, a mí tampoco. Se lo, no. se lo voy a mostrar... Eh, le voy, a, le voy a hacer un pantallazo. Y aquí lo encontré. Yo lo encontré. No, quiero ver el pantallazo? ¿Se dice recording? No, ese no es. No, el recording es para eh, grabar la clase. Arriba, arriba hay un... Uno negro. Arriba hay un botoncito, hay un... Opciones de vista. verde nivel. que dice ID y al lado dice... No, tres, estoy no, no. <risa> no, <ríe> denme un segundo, les voy a mostrar lo ay, que deberían ver ahí los veo no, yo no lo encuentro no, no encuentro, profe sí, denme un segundo ¿No? Eh, ¿No? Eh, eh. gente, bueno, mientras hace eso estoy, en lo correcto ah, que digo que esto, lo es parecido, esto es parecido como a cuando uno hace una presentación con un data y proyecta y uno está fuera del data ¿verdad? una cosa así Sí. ya Ya, voy a borrar todo esto que ustedes están escribiendo, porque obviamente no se ve nada en este momento. Eh, donde dice bio-opción? paren un poquito de hacerlo, bueno, también lo, uno lo que Supongamos que yo estoy, le estoy diciendo a los estudiantes, por favor paren de rayar, y no falta el estudiante, porque yo no tengo idea de quién es el que raya, sigue rayando porque precisamente va a ser lo contrario de lo que el profesor ah, la profesora pide. Entonces, bueno, yo por una parte puedo eh, ¿cómo se llama? Eh, borrar los dibujos, pero además lo que puedo hacer es eh, inhabilitar anotación de los participantes. ¿Ya? Sí. Eh, yo con, con eso eh, puedo, inhabilitar la, eh, puedo inhabilitar que los estudiantes rayen. Entonces... A ver, aquí me voy acá, y voy a inhabilitar la, la anotación. Entonces ahora ustedes ya no pueden rayar. Inténtenlo, para que puedan ver que no pueden rayar. No me da la opción ni siquiera. pero ya no aparece la opción. Entonces ustedes de esa manera controlan eso. Ahora, sí. los que no pudieron rayar, eh, cuando ustedes se paran, eh, ¿ustedes están viendo la pantalla en estos momentos? No, todavía están viendo la presentación. Entonces lo que voy a hacer es compartir el escritorio. Y ahora estoy compartiendo una, una captura de pantalla. Y cuando ustedes se paran de, eh, sobre eh, una cosita verde, o un, un dibujito verde, una línea verde que dice ID, y sale el número de la, de, de la sesión, le debería aparecer este menú que, que yo estoy mostrando con el mouse. Y de ahí aparece la opción, le aparecía la opción de anotar. Yo en este momento la eliminé para que ustedes no lo puedan hacer. ¿Ya? Pero por ejemplo, yo la voy a activar nuevamente. Entonces, les voy a activar. Habilitar eh, la anotación de los participantes. Y ustedes en este momento pueden volver a anotar. Busquen anotar y rayar sobre la pantalla. Por favor. ¿Dónde busco? Yo todavía ella? no lo encuentro. Yo todavía tampoco. No, nada. Tampoco. Sigan la siguiente instrucción. Me falló no, la te... Te... Eh, tomen el mouse. Díganlo hacia la parte de arriba. ¿Ven algo verde y algo rojo? No. No A mí lo único que me sale es una cosita verde que dice ¿Usted está viendo la pantalla de Jorge 1 Ya al sí, lado de eso debería ir, se salir cuando opciones. Se paran ahí, cuando se paran ahí, les debería aparecer un menú. No, nada. No, no debe ser nada. No. No, pues a mí me parece que no puedo hacerlo si alguien más está compartiendo. No, pero eh, no, le debería aparecer un menú donde aparece anotar. De todas formas, si, no, si ustedes no, no tienen acceso ahora a eso, cuando vean el sí, video van a ver cómo, cómo se ve. Jorge, eh, bueno. hay que hacer opción ahí en donde sale, en anotar, a lo mejor no saben los colegas. Sí, no, es que no, primero, ¿de dónde ese sale menú, anotar. ese menú se despliega cuando ustedes se paran eh, sobre la parte superior de la pantalla. Puede y que alguno le aplique la parte inferior. Pero posen su el mouse sobre la parte superior. ¿Lo logran no, hacer? Ahora me aparecen los compañeros. No, Hay un eh, un candado verde, pero no sí. permite. A mí arriba, solamente en la parte eh, superior, me sale un candado verde, un circulito que dice grabando. Luego al lado me sale una barra verde que dice: Usted está viendo la pantalla de Jorge una, Y después sí. ver opciones. Sí, en ver opciones sí, no me sale nada con relación a eso. Ahí, en ver opciones hay que desplegar el... Y en ver sí. opciones, ¿qué te parece? Sí, es me dice relación de Zoom, ocultar panel de video, solicitud de control de... Anotei. Anotar. Anotei, ahí. Sí. Anote. ahí. ahí. Yeah. ¡Eh, lo logré! Yeah. Gracias. ¡Eh, yo también! Gracias. Hey, colegas, para los que estamos desde el celular, si usted... ¿Tiene que ver, cierto? Sí. No. Ahí le activa el lápiz y text. puede Ahí está el copiar. Ah, hay que saber un poquitín de inglés, colega. Pero por ejemplo, ustedes pueden activar el Zoom en español también. Ay, cómo. Eh, eso después es configuración, no lo vamos a hacer ahora porque. Pero usted... <risa> bueno, pero <risa> no es como, como aprendemos Entonces, las palabras claves. ¿sí? <risa> Y entonces lo que voy a hacer ahora es... Eh, ah, bueno, otra cosa. Supongamos... Ay, ya logré anotar. Lo que ustedes están rayando, vamos a suponer que nos sirve para la clase. Ay, entonces, la eh, ustedes pues, pueden guardar esa anotación. Eh, eh, y hay un botoncito en el menú de anotar que ustedes en este momento no lo ven. Monster eh, T450. Listo. Modo Bluetooth. Eh, se puede guardar, ¿ya? Eh, ahora lo que voy a hacer es borrar todos los dibujos y voy a inhabilitar la opción de escribir a los participantes. Ah, sí, desapareció. Hay ¿Sí? gente que ¿Para? está preguntando en el chat. No tiene micrófono y está haciendo algunas preguntas. No tiene micrófono. Ya, voy a mirar el chat, ¿de acuerdo? <risa> Y ver. Dice, no tengo micrófono, pero tengo una duda, dice Tomás. ¿Hay alguna forma de asegurarse de que los estudiantes no hagan justamente eso? Ah, bueno, sí. Eh, uno inhabilita la escritura de los estudiantes. Eh, hola profesor, una compañera solo ve las clases, pero no encuentra el volumen. Bueno, en el menú que se despliega, en el, el, el botón que está más a la izquierda aparece un micrófono que de, con un con un sensor verde que debería subir y bajar, entonces para ver si capta o no el sonido. Y si no lo capta, una de las cosas que uno puede hacer es presionarlo varias veces hasta que, hasta que tome. O salir de la sesión y volver a entrar. Si ustedes salen, pueden volver a entrar. ¿Ya? Eh, bueno, y dice, hay personas que están en el celular, pero ahí un compañero dijo cómo hacía que funcionara en el celular. ¿Ya? Entonces, ya, por una parte ustedes pueden compartir pantalla y hacer anotaciones. Otra de las opciones que, que es bastante, que, que podría ser bastante usual, o sea, bastante útil, es que si ustedes tienen una pizarra, eh, puedan escribir directamente la pizarra como una clase, a los Julio Profes. ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una pizarra, eh, la usan como eh, para anotar. Y por ejemplo, hubo, yo hablé con colegas colega el otro día que me dieron varias opciones Diferente, además de la pizarra, si sí, que no tienen. Eh, un vidrio con una cartulina, eh, eh, no sé, pues típico que tienen, qué sé yo, un cuadro que está con vidrio, le ponen una cartulina blanca y sobre eso escriben y pueden borrar. Les puede servir como, como pizarra improvisada. O incluso algunos usan una carpeta plástica eh, con, un, con una cartulina blanca debajo y sobre esa escriben. Si quieren una opción más sí. específica y ustedes tienen un iPhone o un. Eh, iPad, iPad. iPad eh, les voy a mostrar un video eh, que un amigo eh, donde él utiliza eh, ¿cómo se llama? Eh, donde él utiliza el iPad como una cámara aparte eh, para poder eh, grabar lo que él escribe con su mano ¿ya? entonces, se los muestro de medio ¿Cómo se llama ese programa? No, eh, todo es dentro de Zoom. Una de las opciones que tiene Zoom es poder eh, conectar un iPad o un, o un iPhone eh, para, para tener una cámara aparte. A ver, vamos a ver. en estos momentos están viendo lo que yo tengo en pantalla, ¿cierto? Lo estoy compartiendo la. Sí. Sí. Yo te veo a ti, ahora veo a Eduardo. Veo. Sí. ¿Ve mi pantalla o no? No, no, se ve la pantalla. No, yo ahora Estoy viendo a los colegas, que veo hablan. a los participantes, a sí. los sí. compañeros de lo que estás compartiendo. Ya. Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla. Ya, ahora estoy compartiendo la pantalla. No sé si ahora ven sí. un, un video. Sí. Ya, estimado. Bueno, mira, eh, sí, sí. tengo aquí sí. mi estudio ultra rudimentario, como estáis viendo, donde hago mis clases online, conecto el iPad, lo firmo ahí con el control remoto. Sí. Y entonces lo que genero es de alguna manera tener aquí el papel, pero el iPad me permite visualizar el movimiento que yo hago. Luego voy a Zoom, cuando estoy en la reunión con los jóvenes, comparto aquí eh, el iPad por cable en este caso, y ellos pueden visualizar. Ellos pueden tener alguna interacción conmigo y esto lo ocupo como una suerte de pizarra. Es una idea. Que podría servir cuando no disponemos, como yo, de pizarras del tipo digital. Y ahí, por supuesto, la juguera es fundamental. Para... Ya. Ahora, ustedes me dirán... Eh, bueno, yo no tengo ni iPad ni iPhone. ¿Qué tal? Entonces, claro, hay gente que no tiene ni iPad ni iPhone ni pizarra. Entonces, hay otra solución que me mandó otro amigo... ...que todavía no me ha hecho el video, ya se lo pedí... ...pero lo que hizo es lo siguiente... Eh, conectar su celular Android eh, instalar Zoom en Android tener el zoom eh, en su computador y eh, conectar eh, eh, conectarse desde el celular eh, y compartir la pantalla tengo... y ahí grabar. Zoom, la, la gracia que tiene es que se conecta directamente sí. se conecta. Eh, con iPad y con iPhone, pero no se conecta con eh, con Android, pero al hacer esta solución alternativa, uno podría conectarse con cualquier celular. O sea, con, me imagino que en lo que yo dije hay un montón de dudas, entonces yo después les voy a enviar este video, el otro video, para que ustedes puedan ver cómo podrían conectar eso, y por ejemplo, mostrar lo que ustedes eh, ven en, un, eh, en una hoja. Porque, ¿cuál, ¿Cuál es la idea de esto? Es que ustedes escriban sobre una hoja, como si escribieran sobre una pizarra, para poder explicar esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las opciones haciendo el resumen? Si usted tiene una pizarra o un vidrio con, un, con una cartulina para poder explicar, con un iPhone o un iPad, conectarse directamente a Zoom, o con un celular Android o una tableta Android, también poder conectarse y poner una cámara para poder grabar lo que hace su mano usando la técnica de las juguetas. Entonces, se tiene que jugar, se podría hacer con Android o con I iPhone, iPad, pero en el caso de iPhone, iPad es más directo. Ya, eso con respecto a, a la, lo dispositivo. Pero la idea es que ustedes puedan establecer, eh, intentar in establecer interacción con los estudiantes. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Yo tengo una pregunta. Dale. Eh, yo sé que no todos los niños tienen computador, pero sí celular. Ver esta, o sea, participar de la reunión a través del celular limita en algo la participación. Disculpa, ¿puedes repetirlo? No, se te escucho se escucha. la última parte, Cata. La, la última parte se, no se escucha. La colega desconectó el teléfono. Silenció el micrófono ahí. Ay, ¿ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Que si me limita en algo la participación, hacerlo desde el celular y no desde el computador. Eh, el, el celular es más limitado, siempre los celulares son más limitados que los computadores. Ahora, eh, por ejemplo, pueden hablar, pueden hacer anotaciones, pero todo es como... Ustedes saben que los celulares funcionan como con una sola aplicación al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces aquí en el computador uno puede hacer varias cosas a la vez. Esa es como la gran diferencia. Limita, sí, pero no imposibilita. ¿Sí? Ya, súper, porque los niños sí tienen celular, pero no siempre computador, por eso pregunto. Sí, y también, bueno, como les decía, eh, también es importante pensar en grabar esto para aquellos que no se puedan conectar, que se les haya caído la conexión, y puedan acceder de manera sincrónica. Pero, por ejemplo, para que para, que, para los estudiantes sea atractivo conectarse, eh, tiene que haber interacción, porque si solamente van a ser eh, pasivos, mejor lo ven después. Uh -huh. ¿Ya? Yeah. Eso. Gracias. Eh, ¿qué otro? Aquí tengo anotados los puntos, bueno, eh, discusión, grupos, grabar, eh, bueno, una de las cosas que ustedes se fijaron es que, por ejemplo, eh, en términos de organizar, organizar las clases, supongamos que ustedes las organizan periódicamente, ustedes podrían, eh, yo les mandé ayer una invitación por calendar, ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, eh, bueno, eso es. Eh, ustedes podrían ir programando las clases y que diera aviso mediante calendar para que los estudiantes, de cierta manera, tuvieran un recordatorio de que tal clase se va a hacer en tal hora. Y después es importante que ustedes, una vez que hayan grabado eso, grabado eso las tengan en un sitio específico, ya sea si la escuela tiene una plataforma. Yo también sé que el ministerio eh, eh, habilitó el tema de. De Google Classroom, que también finalmente es una plataforma que uno podría utilizar de repositorio de enlaces donde ustedes le van compartiendo las, las clases y hacerlo lo más ordenado posible, es decir, clase 1 y la clase y el material o lo, la guía o lo que sea, clase 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, todo esto lo que les mencioné tiene que ver con, con lo técnico. Otra cosa que es súper eh, interesante es, eh, de Zoom, es la posibilidad de trabajar con grupos. Yeah. Eh, yo ahora voy a, a eh, asignar hay un menú eh, que me permite asignar en este caso 70 participantes en, en una cantidad que yo quiera de sesiones entonces por ejemplo yo la voy a hacer en eh, 10 sesiones de 7 participantes cada uno y la asignación la va a hacer automáticamente entonces eh, Yo en este momento voy a abrir esto, y que me va a permitir? Que ustedes se distribuyan en varios grupos de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo asignar una tarea que la tengo definida previamente, y ahora los asigno en una tarea. Aquí hay alguien que está escribiendo. Claro, tú solo ves una imagen, ¿cierto? Eh, porque hay cosas que yo veo que ustedes no ven porque es la opción que tiene Zoom, pero yo estoy grabando un video paralelo para que ustedes puedan revisarlo después. Entonces ustedes van a ver, el, como ustedes vivieron la clase, ustedes en este momento van a ser separados en grupos, y a través del video ustedes van a ver van a poder ver cómo, activar, cómo yo activé eso. ¿Es una consulta? ¿Perdón? Una consulta. ¿Sí? Uno puede elegir qué alumnos pueden estar en cada grupo o sea, se hace el aleatoriamente. Sí. Eh, eh, un, yo en este momento lo voy a hacer automáticamente, pero uno después puede asignarlos manualmente. Entonces, por ejemplo, uno podría tener el curso ya eh, predefinido de una manera específica para poder, eh, para poder separarlo. Entonces los voy a eh, separar en estos momentos, van a quedar separados, y el profesor puede entrar a cualquiera de las salas. ¿ya? Oye, Jorge, una consulta. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si...? O sea, esta, ¿Esta opción de poder armar grupos es solamente para esta versión eh, premium pagada que tienen de la, de la aplicación? ¿O es o para la versión? Que la... Funciona la gratuita también. Ah, ya, perfecto. Entonces pues la voy a activar. ¿Pongo unirse? Sí, pongan unirse. ¿Dónde está eso, unirse? Tampoco encuentro la opción de unirse. No, yo tampoco. ¿Dónde me uno? ¿Dónde? No me han integrado ningún grupo. Sí, tampoco. Me están discriminando. Ay, ¿Dónde ¿Les apareció o no la opción? No. En la sesión 2, por ejemplo, ingresó Claudia Rojas y Marcela Bejar. En la sesión 4 eh, se unió Flavio, María, Paloma. ¿Y dónde sabe eso? Les debería aparecer alguna una ventana emergente donde ustedes eh, acepten. Los que se unieron, ¿cómo les apareció? No no me aparece todavía. Tampoco. No, ah, no me aparece. Bueno, a mí me mandó un grupo pequeño, una sesión pequeña de 7 integrantes. No, no aparece nada, la opción. No tengo nada todavía. Yo tampoco. No. Te digo, tú me... y mí, A mí tampoco. Bastante. Tampoco, Joan. Y bueno, puede eh. ser que no nos aparezca porque estamos desde el teléfono o no? No porque Ay, no, eh, no, no, no, no, no. estando en el en el teléfono. No yo estoy en el PC y tampoco. Sí, sí. No tampoco. Pero voy a cerrar la sesión y la voy a activar de nuevo para ver si ahí le aparece, ¿de acuerdo? Ya. Yeah. Oh. Déjate. A mí me salió y se me abrió un grupo con tres personas, o sea, éramos tres en el grupo. Sí. Y ahí te dan la opción de salirte del grupo o volver al chat principal, que es este. Ya. y cuando te, cuando te apareció eso, ¿cómo entraste? ¿Te apareció una ventana emergente? Te un... Sí, me apareció una ventana y decía unirse al grupo. Y me ya. apreté a unir, y ahí salía con dos colegas más. Ya, lo, voy a hacer, lo voy a hacer de nuevo para ver si esta vez le aparece, ¿de acuerdo? Vale. vale. Bueno, todavía está cerrando la sesión de, de delante. Me dice que todas las sesiones para grupos pequeños se cerrarán en 17, 17 segundos. Así que tengo que esperar eso para poder abrir otra sesión de grupo. Oye, la, la tía Genoveva hizo una consulta en el chat, que igual me parece súper interesante, habla sobre la posibilidad de mandar un correo a los apoderados, para aquellos sí. que, por ejemplo, no tienen acceso a un celular y, y así puede ser supervisado. Ah, pues, o sea, De hecho, eh, lo, lo que les decía al comienzo, o sea, eh, esto eh, es suponiendo varias cosas técnicas eh, que existen, como conexión a internet, que no necesariamente los estudiantes tienen, o, o un aparato para conectarse a internet, que también no necesariamente todos los estudiantes tienen. Entonces, eh, esto es dentro de las posibilidades que existen, y obviamente como que uno en este momento tiene que pensar en múltiples escenarios donde... ¿Existe la posibilidad de conectarse o no? Ahora voy a abrir las sesiones de nuevo. ¿Mamá? ¿Por qué estás un... no? Ahí le envié la sesión de nuevo y vean que aparece la ventana emergente. No, no aparece nada a mí. No, Ana María, Rocío y Romina se unieron a. a... Mi foto a... No, no a mí tampoco. No me no. aparece nada. No tampoco. Yo tengo solamente la pantalla de la. Me no aparece Zoom, cosas de la ya. tecnología. Sí. Yo solo escucho y no puedo entrar a, ver, a, sí. a nada. Tampoco me aparece nada. Yo es puro ruido y no puedo hablar tampoco, no puedo hacer nada. ¿Dónde está la opción? ¿Cuál opción? Bueno ¿Cosas que pasan con la tecnología? ¿Algunos deberían, deberían poder entrar? Yo sé que varios ya entraron, entonces por ejemplo eso puede ser un problema eh, propio del software cuando, cuando hay muchos conectados, puede ser porque, por ejemplo, aquí yo veo que hay varios que entraron a la sesión 1. De hecho, yo voy a entrar a la sesión 1. Guillermo y eh... yo. Yo estoy en la sesión 1. Ahí sí. Este es tu grupo. Este es mi grupo. Yo creo que Estoy en otro grupo ahora. Hola. ¿Cómo están? Ah, qué emocionante. Aquí estamos en cuarentena. Hola. No conozco casi estoy en un grupo. Hola, mira, tía Jenny. Hola, tía. Hola, tía. tía. ¿Está, ¿Está en mi grupo? El camino? De Villa sí. Alemana. Me También soy se3200. de Villa ¿Qué? Alemana. Okay. no la, la, la conozco. ¡Aguante, Villa Alemana! Natalia, una flores. Pero y ahora que estamos en el grupo, no escuchamos solo a nosotras. Ahora que estamos en el grupo, pero que en este grupo están como todos los profesores postres. Están todos los profesores puestos. Tal vez todo lo que alcanzamos a ver nosotros. No es un grupo. En este grupo, no, no, en este grupo, este no es un grupo, este es el chat principal. Y en lo que. En el video yo entré a un grupo y aparecían algunos, eh, pero por ejemplo la mayoría sigue estando en el texto. Así que en este momento estoy cerrando la sesión de eh, grupo. Y de ahí después cuando ustedes revisen el video van a ver eh, lo que yo pude hacer al ingresar al, al grupo. ¿Ya? Ahí llegamos de vuelta. Es como que estuvimos en el espacio... <risa> no, hay, hay que pensar que en este momento hay 67 personas conectadas. Entonces obviamente... Si imagínense que es difícil eh, gestionar, ustedes saben mejor que yo, un curso de 45 estudiantes presencialmente, imagínense virtualmente. ¿Ya? Entonces, eh, oh. este es un curso que, que probablemente van a poder usar en, en grupos eh, más pequeños, eh, y que es donde es mucho más fácil gestionar tres grupos que eh, diez grupos de, de seis o siete personas. ¿ya? Ahora... ¿todo hasta el momento todo, tiene, todo lo que les mostré tiene que ver con lo técnico, eh, pero con Marcelo estuvimos discutiendo bastante el fin de semana eh, con algunos aspectos que son eh, de tipo más pedagógico y didáctico que a ustedes les pueden ayudar. Eh, hay cosas que son eh, eh, prácticas en el sentido de que eh, en el contexto en el cual estamos hay una serie de limitaciones. Y en esa serie de limitaciones finalmente eh, transitar hacia la virtualidad es un desafío que es súper complejo. No es, no es algo, de partida no es algo para lo que nosotros necesariamente nos, nos formaron, ni mm. algo necesariamente que nos gusta mucho, eh, y es mucho, mucho más rica la interacción cuando es presencialmente. ¡Oh mío! Ahora, eh, obligadamente estamos en este escenario, este tipo de herramientas podrían servir para eventualmente humanizar el proceso, pero eso significa también planificar la, las sesiones de una manera de que no se me vaya de las manos. Si las clases se me pueden ir de las manos cuando tengo a los estudiantes al lado, una clase virtual también puede pasar eso. Y también está en un contexto que muchos de ustedes en estos momentos están con sus hijos, sus su hijas, sus nietos, sus nietas, sí. eh, que ellos a su vez tienen que estar en una clase virtual y ustedes tienen que estar trabajando en paralelo. Entonces, por ejemplo, uno de, la, eh, eh, de los elementos que discutimos que nosotros también estamos discutiendo en la universidad es que no, no, no se puede pensar que se va a cubrir lo mismo que se hace presencialmente y virtualmente. Porque técnicamente imposible, eh, y, y humanamente tampoco es tan posible. Entonces, por ejemplo, mi hija está en el jardín, en kinder, y ha recibido como 15 guías, no sé, ¿no? una cosa brutal, y es como, ¿está en el jardín? ¿Qué onda? O sea, eh, y es como, entonces como que pierde un poco el sentido de lo que se está haciendo, entonces... Una de las propuestas que hizo Marcelo y que, que me pareció súper interesante es el tema del trabajo interdisciplinar. Entonces, eh, una consulta. Eh, que levante la mano o que escriba en el chat quién, eh, ¿quién se inscribió mediante un correo Gmail. Ya. Y, y entonces, eh, la mayoría, ¿cierto? Pero deben haber algunos... Eh, que eh, la mayoría, pero deben, deben haber algunos que se ah, pueden levantar la mano, mira está, está interesante esto, levante la mano virtual, hay una manita ahí, una manita en, en las opciones, ¿eh? eh, levante la mano el que tiene coraje para que practiquemos ¿Ay? la opción virtual, mire que se, usted no, ¿Ay, no dónde no puedo encontrar la manita una de las opciones del menú es levantar la mano. ¿Dónde está? Abajo, donde está el micrófono, emoticones. Reacciones. Reacciones. Ah, yeah. ahí dice ah, un like y no. un aplaudir. Ah, ¿A dónde? Abajo, abajo, donde no, dice no silenciar. El video"? La carita, feliz. Abajo, mano derecha. Ah, claro. El, el chat también le sale más simple quizás. En El chat. El chat es más simple. Sí. Está escrito bajar la mano. Reacciones. Ya, como yo sé que, me imagino que algunos de ustedes no tienen el correo por el cual se inscribieron. No es Gmail. Puede ser Gmail o de la suite Gmail. ¿Y ¿Qué quiere eso? Que... Que, por ejemplo, si su correo es institucional, eh, pero en la institución, eh, cuando ustedes se meten, se parece un email Gmail. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Apaguen los micrófonos que se escucha mal. Sí, eso voy a hacer. Yeah. Lo voy, a hacer, voy, a hacer. Okay. voy a hacer lo siguiente: voy a eh, crear un formulario para aquellos que. Eh, que tienen un correo Gmail, pero se inscribieron por otro correo, me lo pueden mandar y yo les pueda enviar, les pueda compartir un documento que, que, que hizo Marcelo durante el fin de semana. ¿ya? Entonces, eh, para hacer un formulario Gmail, eh, ustedes se meten a su correo, ya sea personal Gmail o institucional, y eh, les aparece esto, ¿cierto? Entonces aquí hay un menú, y en ese menú, eh, hay varias opciones de Gmail, y una de ellas es el Drive. Ya, Entonces ustedes abren el Drive. Fíjense que en estos momentos yo estoy poniendo como a prueba bastante el, el computador, porque por un lado estoy grabando localmente, estoy grabando la sesión, estoy conectado con 67 personas y además estoy intentando hacer funcionar el Gmail. Entonces, por eso eh, eh, se, se conecta de una forma un poco más lenta. Entonces, ustedes pueden crear un nuevo documento. Y en este caso, lo que yo voy a crear va a ser un formulario. ¿Ya? Eh, aquí salen varias opciones. Subir un archivo, subir una carpeta, un documento... Esto es como el documento de Google, que es una especie de Word. Una hoja de cálculo, que es una especie de Excel. Y si ustedes presionan Más... Le aparece un formulario de Google, entre otras opciones. Incluso también se puede hacer un GeoGebra ahí. Eh, eh, también se podría trabajar con GeoGebra eh, en línea. Entonces, le voy, el, al, tit, al título de este formulario le voy a colocar ingrese. Su correo Gmail. ¿Ya? Y la primera pregunta va a ser nombre. Aquí se despliega, se va a desplegar un menú para poder agregar más preguntas. Este que está aquí abajo. Con ese signo más yo creo otra pregunta. Apellido. Es importante, eh, como recomendación, cuando hagan un formulario, separen el nombre y el apellido para después poder ordenarlo alfabéticamente. Eh, y eh, correo Gmail. Si no tienen correo Gmail, no importa, filo. Es, esto es para aquellos que tengan correo Gmail y que hayan enviado otro. Eh, entonces, una vez que ustedes tienen el formulario hecho, ustedes pueden presionar enviar. Entonces se puede enviar a una lista de correo, o en la segunda pestañita aparece eh, el botón del enlace. Entonces uno puede copiar este enlace, bueno, yo siempre lo abrevio para que no quede tan largo, y copio este enlace. Y ahora en el chat, eh, voy a cerrar esto, y me voy a ir al chat, que tengo, hay 21 chats, eh, les compartí un enlace. Todos, en ese enlace y rellenen el formulario. Entonces les voy a mostrar algo en, en, a medida que ustedes van llenando. Eh, las respuestas se van a ir llenando en tiempo real aquí en, en este formulario por ejemplo aquí ya hay una respuesta José Fonseca excelente José Edison, Paloma ya hay tres respuestas entonces ustedes ven que esto se va llenando bastante rápido y una forma también de interactuar con los estudiantes y claro, y aquí abajo están colocando sus correos Gmail. Entonces, ¿para qué yo necesito sus correos Gmail? Porque les voy a compartir otro documento que fue el que creó Marcelo, para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? ¿Yeah? A mí no me sale nada. O sea, no me sale. Disculpe. Sí. Eh, estoy desde el teléfono tratando de hacer eso, pero me, me aparece, abro ese icono, ¿Yeah? pero me aparece otra cosa. En el chat hay un enlace, ¿cierto? Ah, ya. Sí. Ya. Presionen ese enlace y les va a abrir el formulario. Gracias. Y hay que tener respuesta. De hecho, por ejemplo, el formulario que usted, en el que ustedes se inscribieron es de este, de este mismo tipo, y así, por ejemplo, uno puede tener un mapa general de, bueno, de partida tiene eh, en un Excel todos los correos 24 inscritos 26 y esto se va haciendo en tiempo real y de hecho otra opción que tiene esto es que aquí arriba cuando ustedes se van a respuesta aparece el icono de crear una hoja de cálculo entonces si yo creo esa hoja de cálculo me dice crear una hoja de cálculo nueva presiono crear eso me abre una, una hoja de cálculo tipo excel que también se va llenando en tiempo real eh, me dice en qué momento ustedes respondieron y me, y me sale nombre apellido y correo gmail entonces es mucho más fácil a veces trabajar con un excel que con eh, la respuesta en el formulario en línea ¿Ya? entonces yo lo que voy a hacer ahora es eh, compartir otro documento que hizo marcelo y se lo voy a compartir al correo gmail que ustedes me acaban de enviar ¿Ya? Jorge, una consulta, ¿Sí? ¿podrían los alumnos usar una sola cuenta de Gmail? En mi caso yo tengo para cursos completos solo una, ¿se podrá? De nuevo, explica un poco más el ejemplo para entender la pregunta. Um, tengo una, un correo de Gmail. Ya, que es tuyo. Es del curso. Ah, perfecto. Los ya. alumnos, entonces ellos tienen el correo y tienen la clave. ¿Podría ser usado por todos o tiene que ser claro. individual? Podría ser usado por todos, pero no es, yo no lo veo recomendable. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, eh, si cada uno usa una cuenta individual, eh, tú a, a través de esto puedes ver, por ejemplo, quién ingresa y qué escribe. Entonces, si todos se meten en el mismo correo, por ejemplo, podría ser que uno le borra al otro y no, tenés, no tienes idea de quién fue. O sea, porque los estudiantes van a hacer eso. Entonces, aquí pillamos al profe. Y entonces, con el otro, ustedes saben quién borró a quién. Por ejemplo. Ok, gracias. Y entonces, eh, este documento eh, lo hizo Marcelo. Y, por ejemplo, lo que hizo fue cruzar eh, distintas asignaturas. Eh, y que tienen. Eh, de hecho, podríamos decirle, eh, decirle a Marcelo que lo, que lo explique él personalmente. Pero antes de que lo explique, yo lo que voy a hacer es. Eh, compartirle este documento para que todos, no solamente lo vean a través de la, de la pantalla que yo les envié, sino que ustedes lo pueden abrir en su Google Drive. ¿De acuerdo? Hasta el momento hay 47. Eh, voy a marcar este, esta persona. Y para por, por si se, se inscriben. Ahí se bloqueó, se me bloqueó, no pude poner la otra información. ¿Cómo se bloqueó? Se bloqueó, no pude poner el nombre, apellido. ¿Qué decía? Cuando estaba ingresando datos. Ingresa de nuevo al enlace. Desde el chat. Bien. Entonces lo voy a compartir con las personas que están de aquí para arriba. No sé. No. Bueno, eh, aquí les voy a compartir el documento de Marcelo y inmediatamente te mando de nuevo el enlace para que puedas eh, responderlo, Genoveva. Pero Genoveva, ¿tú me respondiste? Sí, ¿Puedes? pero no pude escribir nombre, primero una escribí solo el nombre, lo intenté de nuevo y al final solamente podía escribir el correo, así que opté por mandar eso. Ah, perfecto, ya. Ya, pero... Eh, claro, está, si te fijas acá, sale sin nombre y sin apellido, pero sale tu correo. Igual me, sí. me sirve para poder... Eh, ¿Cómo se llama? Compartirte el, el documento. Gracias. ¿Ya? Entonces, eh, les voy a compartir. Y este documento, yo lo puedo compartir con varias opciones. Eh, aquí, donde estoy parado, dice... Eh, si yo les permito que ustedes lo editen directamente, o que solo lo puedan ver. Como este es un documento con información, yo voy a elegir que solamente lo pueden ver. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, Enviar. Eh, Cristian Carmona, ah, claro, le faltó una L ahí. Fíjense que ahí me tiró un error, así que voy a eh, tomar este correo. Y voy a modificar eso porque me tiré error. Y no veo, no sé si está bien tu correo, dice Genoveva.q.com.larrañaga.es. con M, ¿sirve? No, está bien. Ya. Eh, bueno, debería poder funcionar. Lo sentimos. No se entendieron, pero eso que la modifique. Ahí está. Ah, estaba más arriba. Ahí está. que sí. eh, no me lo acepta. Eh, puede que sea la ñ. La ñ. Ya. Hay que poner una n a lo mejor entonces. Pero tu correo es con ñ con n. Tiene, sí, pues es con, con ñ. Ya, lo voy a eliminar para que para que el resto lo pueda ver. Ya, ok. Tú me lo puedes enviar por, por chat. Y... La Colegio por ejemplo, el camino tampoco lo acepta. Se lo voy a eliminar. Como son tantos, aquí me está pidiendo eh, que escriba este captcha para que no piense que es spam, ya. Entonces ahora a su correo le llegó una invitación de este documento que fue el que hizo Marcelo, para que lo miren. Entonces, por ejemplo, no sé si Marcelo, tú podrías explicar el documento eh, para, que, para que se entienda el espíritu de él, eh, y en relación a precisamente lo que estamos viviendo, es decir, cómo reducimos nuestro trabajo, cómo hacemos que la actividad para los estudiantes sea significativa, eh, y no agobiamos tampoco al estudiante, o sea, si llenamos cada un, en cada asignatura de una guía larga, eh, nadie la va a hacer, eh, y no va a tener ningún sentido ni el trabajo que hagan ustedes ni el no trabajo que hagan los estudiantes entonces eh, disculpa le digo, el correo los demás o no, porque a mí no me ha llegado está en proceso, eh, esto es automático proceso, pero sí. no sí. tan automático no, correcto ya me llegó y por ejemplo a los que no les haya llegado también yo les puedo compartir el vínculo entonces, hay, eh, los que no le haya llegado también se pueden meter desde de, de, de este enlace este, que, que les voy a copiar aquí. A mí también me llegó. A mí Igual me llegó en delante. Y eso que no estaba drama en mi correo. También lo recibí. Ya. Los que no le haya llegado eh, pueden ingresar al, al enlace que acabo de copiar. Y Marcelo, mientras la gente abre este documento, ¿tú les podrías explicar eh, su espíritu, por favor? Sí, la, se escucha bien, ¿cierto? Ya, yo hice un, un breve mapeo curricular, pero eh, el contexto es lo que conversábamos con Jorge esencialmente, esto de, y que mencionaste también, eh, esta visión un poco de que cada profesor pone en una plataforma o dispone de una plataforma donde eh, cuelga ciertos documentos, en Word, en PDF o, o, de, o de algunos textos, y se va multiplicando el trabajo que, un, que abre la casa, ¿ya? Y en eh, llega una cantidad de, de, de contenido que están como, en cierto modo, guiados, en el, el, el, el, el reclamo o, lo, o la, las cosas que hemos conversado en general con varios profesores, ¿Se apagó el micrófono? ¿El profesor Marcelo, ¿se apagó su micrófono? Ahí sí, ahí sí. Ahora ahí sí. sí. Y voy a silenciar. Dame un segundo, Marcelo. Voy a silenciar a todos. Eh, y ahora activa tu micrófono. Ahí. Ya, dale. Que nos interesaba que estuvieran los jefes técnicos, los directores, también, porque un poco para conducir también el, el, el tema curricular. Eh, a puertas de un, no sé, no sabemos cuánto va a durar esto más, pero ya estamos en una semana una nueva semana y puede que esto se alargue. Pensando en que pudiésemos hacer algunos grupos eh, de trabajo interdisciplinario. Aquí yo puse tres ejemplos, los pueden ver en su Excel, uno para cuarto básico, uno para séptimo, y el otro para primero, eh, donde así el abuelo de pájaro eh, eche una mirada a lo que, eh, cómo se podían trabajar algunos objetivos de aprendizaje comunes. Los programas lo traen escrito, al, fi al final de cada actividad lo dicen. Por eso es importante que revisemos los, trabajemos con, con herramientas como los programas de cada asignatura eh, y dejar los textos de estudio un poquito de lado, pensando en que ahí están los focos y, la, y, la, y sobre todo los, los indicadores de aprendizaje que, que nos solicitan según el objetivo. Primero que, que está a la vista el de cuarto básico, pueden ver la pestaña de cuarto básico, donde tenemos eh, un indicador de historia y geografía, y cómo se cruza con eh, uno de matemática. ¿no? Eh, me preocupé mucho de, de ver algunas de, de cuestiones comunes, elementos comunes, porque, por ejemplo, el, de, el, lo indica, el, el objetivo de aprendizaje de Historia y Geografía, de cuarto básico, indica esta, este tema de lu, bu, buscar lugares en un mapa, ubicar eh, información en un mapa de coordenadas geográficas. Hoy día está saliendo esta información, por ejemplo, de dónde está desplegado eh, mundialmente el, el, la cepa del coronavirus. Entonces, hay una buena instancia a lo mejor ahí para poder trabajar cosas que están en, en, en, en los diarios, los periódicos electrónicos, hoy día esa información está, eh, se podría llevar, estoy pensando en la gente en historia y geografía, a estos mapas donde hacen el despliegue de, de las características según paralelo, para meridiano, en ubicaciones del planisferio, eh, con una maqueta virtual. Eh, y en, en matemática tenemos eh, la mismo, el, el mismo indicador, el, perdón, el mismo objetivo de aprendizaje, pero basado en lo que nosotros trabajamos en, directamente en matemática, que es esta identificación de las posiciones en, en, en mapas y, y planos reales de ciudades y, de, y, de, y de, del mundo en general, eh, en, esta misma, en estos mismos objetos matemáticos que son la, la revisión de paralelos, meridiano, ¿cierto? Eh, la, las trazas en general que vemos en, en coordenadas. ¿Cómo, llevo, ¿Cómo a lo mejor en este grupo, en este en esto ejercicio que nos hizo Jorge, pudiésemos trabajar entre dos o tres profesores en un grupo y eh, poder diseñar alguna actividad en conjunto? Insisto, el programa los trae, trae harta actividad, eh, yo los invito, la invitación que he hecho siempre desde la, desde la, de la asesoría que estamos trabajando es revisar los programas de las asignaturas. Este es el momento de meternos de plano y de lleno en los programas porque traen actividades sí, sí, sí. Que nos, nos van indicando además eh, cómo cruzarlas con otras asignaturas. Tenemos el ejemplo también del séptimo básico, podemos pinchar la, de, la, la, la, la pestaña del séptimo básico. Ahí yo saqué algunos comunes en matemáticas y ciencias naturales. Y en primero medio... Eh, aquí, en, aquí está el segundo básico. En, eh, y en primero medio ya, me, ya crucé eh, tres asignaturas, historia, geografía, matemática y lengua y literatura. Pensando sobre todo en, en, en los OAT, que a veces lo dejamos muy de lado, eh, que es esto este concepto de valorar la vida... Oye, Javi, ¿cómo se puede la... escuchar más fuerte esto? La, la Jacqueline. Ah, sí sé. Sí, no pues nada, fui yo. No sé si la pude silenciar de nuevo y yo, sí si, yo, yo no me, me conecto. Sí, yo la silencio. Damos a... eh... silenciar a todos. Ya le reconocí ya. la voz a la Jacqueline. que me... pero yo decía que esencialmente la actitud en, en, me preocupé harto en primero medio en esta de, de no solo demostrar actitud positiva, que es poco valuable, pero sí cómo nosotros, desde la evidencia, desde lo que están diciendo los medios de comunicación hoy día, cómo somos capaces de mirar críticamente un documento. Por eso aparece, lengua y literatura, como, como un eje fundamental y central eh, a la luz de la, la cantidad de información que se está dando hoy día por los distintos medios, y que puede ser una gran oportunidad pedagógica para... Para, no sé, para que los chiquillos puedan hacer ensayos, puedan hacer eh, eh, tener una visión como de, eh, del uso objetivo de la tecnología, ver que ellos está, qué están pensando en este momento a raíz del, del, de las situaciones que, que estamos viviendo, que son evaluables y también lo que mencionábamos con Jorge el, el, el, el fin de semana, cómo ustedes pueden a raíz de los indicadores de evaluación que están expresados sobre todo en esta página, eh, cómo ustedes pueden evaluar en conjunto ciertas actividades y, y el, el trabajo se nos puede un poco más eh, achicar, optimizar. Eso esencialmente, los profesores y profesoras que, con, con los que hemos trabajado y los que no también, que no me conocen, pueden mirar ahí, un documento muy simple de mirar, está cortado y pegado desde, la, desde los programas, pero hago, para cerrar hago la invitación a mirar los programas en conjunto, a revisar trabajo colaborativo eh, en esta instancia y poder levantar documentos un poquito más eh, más focalizado y, y no llenar en sus plataformas de, de documentos PDF o Word. Sí, Eso. una cosa, a los que dicen que se escucha demasiado bajo, en mi computador se escucha bien. Entonces cuando después yo comparte el video, los que no lograron escuchar esa parte, eh, lo, pueden, eh, lo pueden volver a colocar. Eh, en relación a, eh, a lo que propone Marcelo, yo creo que es una, una buena... ¿Cómo se llama? Una buena solución práctica, poder eh, coordinarse con más profesores para, por ejemplo, en vez de que dos o tres profesores envíen dos o tres guías, entre los tres se envíe una sola, que ataque distintos elementos, eh, y quizá entre los dos o tres se grabe una clase donde cada uno explique un, un aspecto, no necesariamente con los estudiantes, podría ser de manera sincrónica, es decir, ustedes, mediante esta herramienta Zoom, se juntan, eh, eh, diseñan la clase, eh, o, o la actividad, más bien, no la clase, la actividad, y la explican mediante Zoom y dicen, bueno, aquí en Historia a mí me interesa que ustedes hagan esto, en Matemática me interesa que hagan esto, y en Lenguaje me interesa que hagan esto, eh, y, se, y se acabó, o sea, intentar ser lo más sintético posible, eh, pedir pocas cosas pero que sean más significativas para los estudiantes, eh, y eso les va a aliviar a ustedes, porque cada cosa que ustedes pidan hacer, o va a ser eh, un trabajo que tienen que hacer los estudiantes y que muchas veces muchos no lo van a tomar en cuenta entonces que mejor menos eh, que, que menos cantidad eh, se, se produzcan eh, co cosas más significativas otra herramienta que ustedes les puede ayudar en este proceso todavía están viendo la pantalla que estoy compartiendo sí o no levanten la manito si ven sí entonces no sé, lo que otra herramienta que les voy a, les voy a eh, les voy a proponer para, para este trabajo: es, supongamos que ustedes, entre colegas, tienen que diseñar un documento. Entonces, en vez de que eh, no, que te mande la versión final 1, la versión final, final, final 2, final, final, final, ahora sí, final, final, final 3, para que no les pase eso, ustedes eh, eh, pueden hacerlo a través también de esta, de esta, de esta misma herramienta de, de Google Drive. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a ir de nuevo al Drive, voy a presionar nuevo, documento de Google. Esto puede servir tanto para trabajar con sus estudiantes, sobre todo los que son más grandes, porque no, no, no estoy pensando en los más pequeños, pero sí en los más grandes de... Por ejemplo, en vez de en, eh, que escriban un ensayo o que, o que escriban un informe, que lo hagan a través de esto, porque aquí además va quedando el historial de lo que ellos realizan. Entonces, bueno, en el título le voy a poner... Eh, ejemplo... Oh. Está un poco pegado con tanta conexión al mismo tiempo que tengo. Entonces, eh, este es un documento Word, como bastante parecido a lo que ustedes conocen. Y lo que yo voy a hacer es tomar eh, la lista de que llenó el correo ahora. ¿Qué fácil se lo hacer? voy a compartir. Bueno, el Yahoo no me sirve mucho, pero bueno, final. Entonces, se lo voy a compartir. Al igual que les compartí el otro documento, pero ¿cuál es la diferencia con el otro? que aquí está seleccionado el lápiz, eso quiere decir que ustedes pueden, eh, pueden editarlo. A mí no me llegó el correo finalmente que mandaste, Jorge, así que ya tengo un problema con el correo, porque también la mayoría de los buen camino eh, se rechaza. Pero el buen camino, ¿tú sabes si ¿Sí, es de la suite Gmail? El Gmail, pues, sí, Gmail. Entonces, una posibilidad es... Pero no, eh, claro, no es... que si es Gmail, debería poder abrirlo. Entonces, ¿y, y cuando y pinchaste el enlace que te envié? ¿Lo pudiste abrir desde ahí? No, tampoco lo pude abrir desde ahí. ¿Qué te salía? Es que no, en realidad no lo intenté en ese sentido, pero porque no sabía cómo copiarlo. Intenté, intentémoslo desde de, de, de, con este documento a ver si funciona ahora. Claro, porque final eh, es verdad que los... Eh, bueno todos, todos los buen caminos son rechazados. Son rechazados, sí. No, Eduardo, tal vez no alcanzó a, a inscribirlo, porque no está en el listado. Ah, Pero, perfecto. Ahora le estoy enviando la, la invitación para este documento. Eh, mira, A Rocío falta el arroba. Eh, si, quieren me lo aquí, si quieren, me lo escriben aquí en el chat. Parece eh, que hay varios que no están inscritos porque como que igual faltan un poco de correo. Sí, no, de hecho, miren precisamente, imagínense que en este momento estamos trabajando 70 personas al mismo tiempo, eh, hay algún error de escritura y todo eso. Eh, por ejemplo, si ustedes trabajan con el curso. La idea es que ustedes tengan los correos previamente de su estudiante. Eh, deberían tener un, mucho menos problemas de los que yo tuve ahora, porque finalmente hay información que ustedes van a tener. Eh, miren, aquí no sé si ustedes ven la pantalla, que la gente se está eh, eh, eh, ingresó a la invitación que yo les envié, los que pudieron recibirla. Entonces ustedes pueden escribir ahí, si quieren ustedes escriban. Entonces de esta manera se puede trabajar en tiempo real, en un informe, con todos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen a los estudiantes trabajar en grupo, ustedes le pueden compartir, qué sé yo, grupo 1, trabajo no sé qué, ensayo de no sé qué. Eh, entonces se los comparten a ese grupo y eh, aquí en archivo, ustedes se van a... Eh, historial, déjenme buscarlo acá, ¿dónde está? Histo aquí está, historial de versiones. Y por ejemplo, supongamos que este informe lo hacen tres o cuatro estudiantes, ustedes pueden ver qué escribió cada uno y cuándo lo escribió. ¿Ya? Entonces, es una herramienta bastante útil para poder trabajar de partida eh, en tiempo real. Se guarda todo, no hay que eh, y queda todo en línea. Eh, y además ustedes pueden ver lo que hace otro estudiante. Ahora, para poder utilizar toda esta herramienta, se necesita trabajar con la, la suite de Gmail. Es decir, tener un correo Gmail. Entonces si sus estudiantes no tienen un correo Gmail, habría que pedir que se hagan uno eh, para poder trabajar. Y la idea es que cada uno trabaje con una cuenta personal, porque de esa manera ustedes eh, pueden ver lo que cada uno realiza. No sé si tienen dudas o consultas, o sea, las recomendaciones generales son usar esta herramienta para interactuar con su estudiante, eh, intentar reducir la cantidad de, de actividad que se le pide a los estudiantes y sobre todo mancomunar trabajos con, con otros colegas de tal manera de que, por ejemplo, sea menos, sea más significativo y, y también sea menos eh, para, para usted en cuanto a revisar y para los estudiantes en cuanto a realizar. ¿Dudas, consultas? Sí, es que nosotros en este minuto lo vimos desde los estudiantes, ¿cierto? sí Pero ahora, eh, como lo vemos desde el, desde el que la lleva, desde, desde tu postura, o sea, de profe? Sí. Tenemos que bajar la aplicación y empezar también a investigarla. Porque, sí. Sí, porque lo que vimos ahora, tú nos lo diste todo. Como estudiante. Y, y la aplicación se baja a computadora, a teléfono, cualquier plataforma. Exactamente. Y de hecho, bueno, como les dije, yo les voy a compartir el, este video. Entonces ustedes van a poder ver lo que yo veo. Ah, ok. Y, por ejemplo, van a poder ver don, qué botón apretar para abrir tal o cual cosa o para activar tal o cual cosa. Entonces, ah, ustedes lo vean, van a decir, ah, así es como hizo tal cosa, ah, así es, es como hizo es tal que... cosa. Esa es como la parte importante sí, sí. por ahora. Sí, de todas maneras, o sea... Eh, uh -huh. eh, de hecho yo me di cuenta el otro día, cuando hice una sesión con, lo otro, con otros profesores, que yo le decía, no, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer lo otro, y llegó uno que me dijo, saben que Yo no veo nada de lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Y claro, pues, lo que graba Zoom, es distinto a lo que, se, a lo que yo veo. Uh -huh. Entonces, por eso ahora tomé el resguardo, Estoy grabando toda la pantalla de todo lo que yo veo, de tal manera de que les voy a compartir eso también. Eh, y, y cómo se hace, bueno, cómo se los voy a compartir, que también yo creo que es una herramienta que les va a servir. Eh, si ustedes están, eh, ya supongamos que yo grabé el video, de hecho, eh, grabé el video y eh, yo me meto a YouTube. Cargando, denme un segundo. Entonces, usted, el video, supongamos que es de la clase, de lo que prepararon, ya lo tienen en, en un archivo local, en MP4, o en, en el formato que sea, en su computador. Y aquí aparece un botón que se llama crear videos y mucho más. Lo están viendo, ¿cierto? No. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Ustedes eh, ah, ponen subir un video. Y aquí arrastran el video que ustedes graban. Por ejemplo, yo ayer hice un video para, que tiene que ver con unos editores de ecuaciones. Eh, este debería estar aquí en mi Dropbox. Entonces yo lo cargo acá Y bueno, empieza a subir Lo que sé yo El tiempo que demore en subir esto Y eh, aquí le tienen que poner El título, la descripción, etcétera, etcétera eh, tienen que elegir entre si es, eh, si es o no contenido creado para niños. Yo le pongo que no porque es para no puede ser para... para está, esto está pensado en que, por ejemplo, sean dibujos animado, ese tipo de cosas. Eh, y, pero no tiene restricción de edad. O sea, no es para niños, pero no tiene restricción de edad. Pres, eh, presionan Siguiente. Y van eligiendo las opciones que corresponden. Y aquí esto es importante. Por ejemplo, ustedes lo pueden hacer público, es decir, que cualquiera lo encuentra desde su buscador, o puede que ustedes lo quieran hacer no listado. Yo prefiero el no listado privado. ¿Qué significa el no listado? Que cualquiera, cualquier persona que tenga el enlace puede acceder a él, pero nadie lo puede encontrar mediante el buscador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, así ustedes podrían compartir sus clases, lo guardan y después eh, eh, aquí mismo les tira el... La, el el enlace para, para después compartirlo. Entonces, por ejemplo, ese enlace ustedes lo podrían poner en su plataforma eh, o donde ustedes estimen conveniente para que su estudiante acceda a él. Entonces, de hecho, este mismo proceso yo lo voy a hacer para después compartirle el video mediante YouTube. ¿Ya? No lo voy no lo he a subir porque yo ya lo subí ayer, eh, pero eso más o menos las... Herramientas que les, les quería comentar. Eh, no sé si tienen dudas, consultas, tengo Una duda, Jorge. Sí. Eh, previamente hay que tener el, uno el canal YouTube, ¿verdad? Sí, pero entiendo que eso se activa, o sea, es cosa de... Cuando tú tienes una cuenta de Gmail, tienes, automáticamente ya sea, lo tienes o lo puedes activar. Mm. Perfecto. O sea, es cosa de activarlo solamente. O sea, Gmail te abre una serie de opciones de, para trabajar con este tipo de herramientas. Ya, la otra consulta que también lo hizo la colega, eh, en el video que tú vas a enviar, ahí uno va a ver cómo entra en calidad de anfitrión. Sí. Ah, de hecho, bueno, cosa importante. Cuando ustedes, eh, usted, cuando instalaron Zoom, eh, gracias por la pregunta. Eh... Bajamos una aplicación. Bajar una aplicación, ¿cierto? No uh sé, -huh. eh, un segundo aquí para correr esto. Aquí está un poquito de lento. Ahí sí. Ya, cuando usted abre un Zoom, cuando terminemos esta reunión. Eh, y los voy a poner acá. Eh, le aparece esta suite que está acá. Bueno, y eh, si ustedes presionan entrar, eh, lo que pueden hacer es abrir una sesión y después la comparten mediante enlace. Pero, por ejemplo, aquí en Agendar, ustedes podrían, por ejemplo, colocar clase, matemática, primero, medio, o, y le ponemos. Más clase 1, matemática primero medio. Se pone la fecha, bla, bla, bla, qué día, a qué hora. Y por ejemplo aquí yo le pongo, sin requerir contraseña, para que sea una complicación menos para quienes ingresan. La agendo y eso me abre... Hola, eh, y... ¿Disculpa? ¿Sí? No se ve lo que estás compartiendo, no sé si estás escribiendo algo en la pantalla, pero yo estoy... veo el drive todavía. No estamos viendo nada. Ah, ya no, sé lo, lo mismo. ya. Eh, van a tener que creerme. Sí. No Vamos a ver después cuando sale la grabación. Sí, porque, sí, porque eh, Zoom comparte todo excepto Zoom. Mm. ¿Ya? Entonces yo, le, yo voy relatando esto y en el video ustedes lo puede, lo, después lo van a poder ver. ¿ya? Entonces lo que yo hice fue abrir la suite de Zoom, eh, puse agendar una reunión, Estoy colocando los detalles de Agendar esa reunión, y es, eh, cuando ustedes presionan Agendar, se les, eh, les conecta con el Calendar. En el Calendar, ustedes pueden eh, eh, colocar la lista de sus estudiantes. Yo, yo aquí en el video que ustedes van a ver... ¿Esto ustedes ya lo están viendo, no o todavía no? Sí, entonces sí. sí, estamos viendo. Sí. Ya, entonces la parte previa la va en el video y en algún momento les pide eh, eh, dar acceso a, Zoom a su calendar. Entonces el correo que ustedes recibieron ayer yo lo hice mediante este proceso. Entonces yo aquí agregué, agregué la lista de correos para invitarlos y aquí abajo yo escribí el mensaje donde decía esto. estimada y estimados colegas, en este enlace ustedes se van a poder conectar, les puse ese enlace que está ahí, o sea, todo esto se puede... Grabar. Esto es lo que genera Zoom automáticamente. Entonces, clase 1 de matemáticas, primero medio, bla, por ejemplo. Y ponen bla, bla, bla. Y aquí ponen la lista de invitados, la lista de correo electrónico, o sea, ustedes la tienen acá. Eh, lo copian en el Excel eh, y lo pegan acá. Presionan Enter. Bueno, aquí los correos me tiran de nuevo, me reclaman los correos que no son uh -huh. mal. Pero presionan Guardar. Lo voy a hacer con, con uno más fácil. Por ejemplo, lo voy a hacer con Marcelo y presionan guardar, y aquí les va a aparecer enviar. Yo envío, y eso automáticamente les va a enviar una invitación al correo electrónico de Marcelo, eh, con, la, con la clase. ¿Ya? A mí me llegó ¿Ya? una notificación al celular. O al celular, claro, pero finalmente tiene que ver con el está asociado al correo electrónico de, al, al que ustedes enviaron. Sí. Yo hice el envío. Pero, espérame, pero entonces la primera parte, lo primero que hay que hacer es hacer ese listado de, de nombres con correo de los estudiantes. Sí, esa sería la primera. Y, y por ejemplo, que sea en Gmail, entonces, si sus estudiantes no tienen Gmail, pedir que se abran un Gmail. ¿Se tiene que descargar esta aplicación de Zoom en el computador o no? Eh, para poder crear la reunión, sí. Ah, ya. Ustedes tienen que registrar. Y como les dije, hay una versión gratuita y una de pago y la versión gratuita funciona bastante bien. Pero tiene la limitación de 40 minutos, o sea, en este momento nosotros llevamos una hora y media y nos se ha cortado. Con la versión gratuita a los 40, ustedes tendrían que poner como una alarma a los 35 minutos, cortar la clase y volver a iniciar otra clase con eh, los mismos estudios. 40 con los niños. No, es poquito. Porque una cosita, no sé si me escuchan bien Sí, sí. Ya, Lo que pasa es que, aprovechando que hay algunos directores y directoras ahí y, y también le pueden hacer los profesores la, la, la consulta a sus directores o a sus sostenedores porque por ahí yo revisé una indicación de la superintendencia que para este estudio especial podían impetrar algunos recursos de SEP para cosas de como este tipo eh, o, o, o todo lo que tenga que ver con eh, buscar algunas herramientas eh, tecnológicas que puedan facilitar la pega de los profes en este momento. Así que hagan la consulta, eh, nosotros la vimos por ahí, la hicieron circular los, los colegas de la red de Villa Alemana eh, y eh, iba a apuntada a esa línea, como que a lo mejor pudieran comprar un, un, una, una licencia de, de elementos como este u otros también apoyos ex, externos que les ayuden un poco a los profesores que... Eh, el, que, que pueda facilitarle este trabajo ¿ya? en este periodo yo sé que, que es como eh, esa indicación eh, precisamente en esta contingencia eso gracias Marcelo eh, alguien más que quiera hacer una observación consulta, reclamo, sugerencia Jorge ¿Sí? Una sugerencia, que quizás como la mayoría vamos a tener eh, el programa, programa no de pago, sino que la versión gratuita, quizás directamente podríamos planificar que ahí haya un recreo, una pausa de unos cinco minutos que se pueda levantar, etcétera Como algo que quede ahí. Claro, ¿Es? planificado. Claro. Sí, se, o o quizás quizá menos, no sé, pero en relación a lo que sí, necesitemos. Sí, sería una buena opción, porque de hecho si se, si se calendarizan las clases... Es como si llega a ser más larga, parte 1, parte 2. Aunque, nuevamente, yo creo que también eh, hay que repensar el tema de que si una clase en matemática duraba una hora y media, no necesariamente virtualmente tiene que durar una hora y media. Más bien tiene que ver con la actividad que ustedes les propongan a los estudiantes. Y también, pues, pensando en que si eh, diez asignatura le envían 10 eh, guías a los estudiantes, no las van a hacer. Entonces, eh, pensar en el trabajo entre colegas, para ir, eh, ir sintetizando y darle sentido al trabajo. Bueno. Yo tengo una pregunta. Okay. ¿Sí? No, ¿no? ¿Sí? Yo iba a preguntar porque el enlace final no, te va a dejar para YouTube. Ha ha ha ¿sí? ¿sí? ¿sí? eh, discu... Espera, hay dos personas hablando al mismo tiempo. Den, denme un segundo. Eh... ¿Yo? ¿Andrea? ¿Quién está hablando? Andrea. Andrea, Escuchemos a Andrea y después escuchamos al colega. ¿ya? Ya, disculpa si yo repito la pregunta, es que se me ha caído unas tres o cuatro veces, entonces no a los lo preguntaron. ¿Es posible que alguien, una sola persona, por ejemplo en, el, en, en un caso el director o el administrador de un colegio, vaya por la opción pagada y que muchos podamos acceder a esa opción como Netflix, me imagino yo, que uno paga y existen varias cuentas? Sí, eh, de hecho hay una opción que es eh, Zoom para educaciones eh, educacionales y que lo que se compra son una cierta cantidad de anfitriones al mismo tiempo. O sea, Por ejemplo, la recomendación, ah. la recomendación no es comprar eh, la misma cantidad de profesores igual a la misma cantidad de anfitriones, sino más bien la misma cantidad de clases al mismo tiempo, eh, eso serían ah. los anfitriones, por ejemplo... Supongamos que los lunes, hay, al mismo tiempo, se van a programar eh, siete clases. Y eso es el máximo. Y el, y el martes seis, y el miércoles en algún horario tres, y qué sé yo. Entonces, de, to, de todas las clases que se harían al mismo tiempo, eh, habría que comprar el, el máximo de esa cantidad. Y así podrían haber eh, siete anfitriones al mismo tiempo trabajando. Gracias. Ya, ¿el colega que, que iba a consultar? Eh, te preguntaba sobre el tema del enlace en YouTube. ¿Lo va a dejar en el correo? ¿Lo va a mandar por correo, no es cierto? Sí, lo, lo voy a enviar a todos los correos que se inscribieron al curso. Ya, como a mí no ha llegado nada con respecto a, a Gmail, porque tengo algún problema con el, con el enlace del buen camino. de algún problema para no mandarlo. Pero, ¿Te llegó la invitación de Zoom, cierto? Sí, me, sí, me llegó. Entonces, a, a, a, ese, a esa lista de correo la voy a enviar. Ok. Hmm. Eh, eh, ¿Puedo decir algo? ¿Mm? Eh, igual esto es súper bueno, pero yo no sé qué tan bueno va a ser para los alumnos más pequeñitos. Por ejemplo, yo hago clases de primero cuarto básico, y ya con los de primero básico, que son muy pequeños, ya tendrían que interactuar con los, con los apoderados, los apoderados serían los que se tendrían que ingresar y todo, y prácticamente los apoderados son los que tendrían que enseñarle a los niños, porque si bien el niño eh, usa la tecnología, no sé si va a estar 100% metido en la clase, mientras uno pueda estar explicando las actividades, por ejemplo, más si son clases didácticas donde se ocupan videos, flashcards y otras cosas. Sí, es cierto, de hecho, quizás para los niños más pequeños, yo no tengo experiencia con niños pequeños, entonces yo lo que digo, lo lo, lo digo como una opinión eh, no con tanta base, eh, pero por ejemplo, podrían, podrían pensar de manera sincrónica, ¿en qué sentido? Quizás con los más pequeños no tiene tanto sentido que estén todos conectados al mismo tiempo, pero sí, por ejemplo, crearles videos donde les den instrucciones y hacer a los... Dora la exploradora. Dora <risa> la exploradora va diciendo algo... Y espera la acción de los estudiantes, que ahora no sabe si esa acción se hace o no, y después continúa. Entonces, sería más fácil, por ejemplo, para los niños más pequeños que ellos revisaran un video donde vienen a su, a su profesor, a sus profesores, porque podrían, por ejemplo, a través de esta reunión, organizar una clase entre tres personas. Entonces, que se organice la clase de. Eh, eh, de tres asignaturas y por ejemplo, que la tarea signifique grabar un video donde expliquen algo eh, claro. o, o, o hacer una presentación eh, y que ellos se graben y que envíen eso eh, ese tipo de, de, de cosas, hay unos chats, los voy a mirar por pues, si hay alguien que no... no y que dice eso pensé, hasta sería más fácil para nosotros y de hecho esa opción asincrónica también puede servir para los más grandes porque también y ustedes tampoco no o se agobien con todo este proceso nuevo, o, o intentan reducir la ansiedad en términos de tantas cosas que hay que aprender al mismo tiempo y además eh, interactuar con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, podrían partir en unas primeras clases, grabando a través de esta herramienta, un, el, pantalla, o sea, el compartir pantallas, una explicación, después pidiendo actividad... Y, por ejemplo, a una siguiente clase, la actividad podría centrarse en las dudas que generaron ese material que ustedes que usted hicieron. Ah, e insisto, insisto con el, con el punto que, que propone Marcelo, o sea, trabajen de manera colaborativa, porque eso les va a ahorrar trabajo, va a ser más significativo para los estudiantes, eh, y también les va a ahorrar trabajo a los estudiantes. O sea, en vez de que hagan 10 guías y ya tienen que hacer tres a la semana, eh, sería mucho más interesante para ellos. Así es. Gracias. Bueno, colegas, eh, si hay, eh, vamos a dar por finalizada la sesión, muchas gracias por participar. Muchas eh, gracias a ti. Muchas gracias a ti. Muchas, muchas gracias, gracias para ti. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. Excelente. Y bueno, si espero te, que súper. Si, te, si tenemos algunas dudas, ¿cómo nos contactamos para aclararla eh, Bueno, pueden escribir al correo, pero de, eh, yo en este momento estoy como eh, vuelto. Mono. Ayudando el proceso de virtualización de la universidad, eh, hablando a colegas. Eh, yeah. Por ejemplo, Y yo en. Pudiendo, les voy a responder. De hecho, lo interesante sería que esa consulta la envíen con copia a todos, porque seguramente esa duda que tienen ustedes también la tienen el resto, entonces okay. se, responde, se responde a todos. entonces ¿Te ves linda, Gio! Cuando les mando. <risa> este <video, risa> Podrían eh, revisar también, poder, sé que hay tutoriales en YouTube, a veces encuentran tutoriales para ir... Eh, Complementando la información ah, Pueden encontrar ¿verdad? tutoriales sí, para sí. profesores Y tutoriales también para estudiantes Ya, yeah, buena idea es Muy buena idea, sí es, Esto también es importante lo que dice la colega Porque eh, finalmente la tecnología es tu autoformación Yo hace dos semanas no conocía Zoom eh, Y preguntándole a otros colegas cómo lo han hecho eh, Viendo videos y probando eh, hoy día me las doy de experto y estoy dando una una charla sobre eso. Pero finalmente es una herramienta. Este, que dentro todo tiene cierto grado de Este de, video que se grabó, que, que, que, ¿cuándo lo vas a subir? Eh, cuando se termine de cargar. Lo espero enviárselo y de hecho a la tarde tengo que hacer esto mismo, pero con colegas de la universidad. Muchas gracias por el aporte. En, eh, eh. Hola, que tengan buen día. Muchas gracias, muy buena herramienta. gracias para todos. muchas gracias Marcelo por la invitación. Muchas gracias, Marcelo, por tu gestión. Gracias, colegas. Cualquier cosa nos vamos escribiendo haciendo comunidad, si eso es lo importante. Así nos vamos resolviendo dudas. Lo que necesitan son los estudiantes y entre nosotros también. Así que Jorge, importante y así vamos a ayudándonos. Eh, siempre cualquier cosa, ustedes saben, los, de la, los que tengo visita directa y los que no, también me pueden consultar a través de mi correo para que nos vayamos nutriendo. Yo estoy en eso todo el día. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Sí. Gracias. gracias. Y otra cosa importante, yo creo, eh, eh, conversen con sus direcciones, porque esto también tiene que ser, no puede ser un esfuerzo individual, sino que tiene que ser un esfuerzo organizado, coordinado. Eh, para, por ejemplo, ponerse de acuerdo en qué plataforma van a trabajar con los estudiantes. Si tienen eh, dudas respecto a qué plataforma utilizar, eh, hay, hay gente que trabaja hace tiempo en este tipo de cosas, y que son súper son buenos, entonces incluso se pueden sí, poner las entre varias para escuelas, para varias escuelas poner eh, una misma plataforma y que les salga mucho más eh, barata, no sé. Eh, más que la contingencia hoy día, que es importante también pensar a mediano y largo plazo, de tal manera de que eh, no sea agotar plata, por una parte, eh, pero también hacerlo de manera como organizada, ordenada y con buenas herramientas que existen, y que, y que en este momento hay una explosión de necesidad al respecto. Así que, bueno, muchas gracias, gracias. a todos y todas, espero que estén muy bien, y bueno, harto, hartas energías positivas para... Este proceso de cuarentena. Y todos déntrense para adentro. <risa> <risa> <risa> Chao, que estén bien. Chao, Gracias. Chao. Chao. Chao. Chao. Okay. Me quedé con la duda de algunos colegas de qué colegios son, pero ahí me van a ir informando. Solo para saber si, si tienen mis contactos y me pueden ubicar. Ah, eh, sí, eh, sí. Yo te puedo enviar esa información de los que se inscribieron. Ah, cierto, pues están en la plataforma. Cierto, tengo toda la razón. Les mando un saludo a los que no conozco y cualquier cosa se ubican. Chau, chau. Chau. Chau a todos. Chao, no, Jorge, gracias. Chao, Jorge, gracias. Chao. Gracias a todos, chao. Gracias a todos. Cuídese.